Pablo ha sido un estudiante muy inquieto por las matemáticas. Se encuentra en su etapa final de estudio de educación media y siente un poco de afinidad con el derecho. Sueña con estudiar una carrera que tenga que ver con las matemáticas y el derecho y que le permita ejercerlas laboralmente. Pablo decide investigar sobre las carreras profesionales que pueden combinar estas dos ramas laborales. En su búsqueda de perfiles profesionales encuentra la carrera de contaduría pública y se da cuenta de que tiene una gran integración entre los temas de derecho y gran cantidad de asignaturas basadas en números y fórmulas propias de las matemáticas. Así que toma la decisión de acercarse a la institución universitaria y en la facultad lo recibe el docente Jorge, quien le muestra en detalle el contenido de la carrera profesional. Jorge le hace un breve resumen de los primeros fundamentos y formas en que fue evolucionando el intercambio de bienes y servicios, dando paso al comercio y registros económicos que se conocen como los pilares de la contaduría. También le cuenta que la contaduría tiene su propia evolución caracterizada en las diferentes épocas y que cada una de ellas dejó un aporte importante para su desarrollo y crecimiento en el tiempo, y se lo detalla de la siguiente manera. En la Edad Antigua, uno de los aportes más interesantes es la primera escritura en tabla de arcilla, donde se registraban las propiedades de los jefes de familia para dar paso a los primeros libros donde se registraban las entradas y salidas de sus recursos. En la Edad Media aparece el primer sistema conocido como medio de pago tangible, llamado la moneda solidus, elaborada en oro. Además, aparecen los primeros países en dar entrada y práctica a la partida doble en los registros económicos. En la Edad Moderna, nace oficialmente la contabilidad con políticas aplicables en los libros donde se registraban las transacciones y la aparición del código mercantil, dando ya una estructura formal al comercio. Por último, en la edad contemporánea se hace necesaria la formalización de la profesión ya que los gobiernos empezaron a exigir que los registros aplicables estuviesen autorizados por personal calificado en el área y nace la profesión de contadores públicos. Además, el docente Jorge le enseña la integración que tiene la contaduría pública con diferentes temas profesionales, tales como las matemáticas, el derecho en sus líneas laboral, comercial, tributaria la economía, la administración y los sistemas tecnológicos y le especifica cómo todas ellas hacen parte de la formación integral del profesional. Es así como después de conocer el resumen presentado por Jorge, Pablo toma la decisión de iniciar con el curso del programa Contaduría Pública.